Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas. Hace muchísimo tiempo que quiero hacer un video sobre el feminismo, pero mientras más investigaba sobre el tema, me empecé a dar cuenta que me sentía más inseguro para hablar de él. Son las mujeres quienes están más autorizadas para hablar sobre el tema, entonces... Se me ocurrió buscar mujeres feministas y preguntarles acerca del feminismo. Tuve la suerte de conocer a Ruth Zurbigen en una capacitación docente a la que tuve la suerte de asistir. Y salió esta entrevista que van a ver a continuación. Y también les pido como colaboración que me planteen qué interrogantes, qué preguntas podríamos hacer a alguna otra mujer feminista en un próximo video que podamos hacer. Muchas gracias. El feminismo es un modo de estar en el mundo, es un movimiento político, social que viene a poner en cuestión eh, todo lo que tiene que ver con el orden de las jerarquías. Es también una teoría para mirar el mundo de manera renovada, para revisar en todo caso todos esos mandatos que nos aprisionan es un movimiento que busca liberarnos, es un movimiento, como decimos nosotras también, que nos salva. ¿no? El feminismo nos salva la existencia. Bueno, me refiero a mandatos que hacen a eh, las construcciones estereotipadas en relación a cómo debemos ser varones, mujeres, travestis, trans. Es decir, qué se espera desde lugares incluso dicotómicos y de normalización. Es decir, que nos ponen eh, en un lugar de mucha fijeza y esos mandatos lo que impiden en todo caso es ver los grises con los que también nos vamos como eh, conformando como seres humanas como seres humanos eh, pienso por ejemplo el mandato de la maternidad forzosa de la maternidad obligatoria como uno de los principales mandatos para con eh, los cuerpos de las mujeres. Pienso eh, la heteronormatividad como un régimen político que genera también mandatos sobre las existencias y que vuelve a la sexualidad de las mujeres como una sexualidad fundamentalmente al servicio de la reproducción para lograr que esa institución de la maternidad obligatoria eh, organice nuestra existencia. Eh... El mundo que podemos ocupar en esto que se llama la división sexual del trabajo, ya nadie podría decir que las mujeres no podemos ocupar el mundo público, el mundo laboral. El tema es, en, en esos mandatos, ¿cómo aparece la división sexual del trabajo? ¿Qué nos correspondería a mujeres y a varones por ese cuerpo que portamos? Que en general además es un cuerpo visto como un cuerpo biológico fundamentalmente, ¿no? Y se le, se le sustrae al cuerpo toda esa conformación cultural, social, política en la que eh, nos desenvolvemos. Eh, esos serían como algunos de los mandatos a los que nos somete, en todo caso, el heteropatriarcado. Y allí también tenemos que pensar como el cúmulo de opresiones y discriminaciones que se eh, manifiestan a partir de también pensar la edad, los colores de piel, eh, si pertenecemos o no a un pueblo originario, eh, bueno, los deseos sexuales que tenemos. Eh, todas esas eh, aristas también hay que poder mirarlas interseccionadamente porque claramente generan desigualaciones también al interior del de el colectivo de mujeres. ¿no? no hay un colectivo de mujeres homogéneo tampoco. Bueno, no, el feminismo es, es una teoría eh, y un movimiento social que en realidad lo que busca es desmantelar las jerarquizaciones y las desigualaciones, es decir, se pregunta el feminismo por qué... Eventos que pueden ser del orden de lo biológico, diferencias que pueden ser del orden de lo biológico son tomadas como expresión para ejercer violencias, para desigualar, para ponernos en un lugar de inferioridad. Eh, claramente el, el feminismo en el que nosotras andamos eh, está pensando en que las relaciones tienen que modificarse ...para que construyamos relaciones más horizontales, democráticas... ...donde los conflictos humanos los resolvamos, no desde el lugar de las violencias... ...sino que los resolvamos dialogando con acciones, en todo caso, más comunitarias... ...de ayuda mutua, eh, pero no es el, el feminismo, en todo caso, la contracara del machismo. De serlo, lo que haría el feminismo es decir, hagamos lo que los varones hacen a los cuerpos feminizados eh, nosotras y la verdad que si, si fuera así seríamos como hasta muy poco ambiciosas ¿no? la, las guerras en este mundo, los países en este mundo están dominados por un modo masculino de ejercer la política y es también contra eso que el feminismo se revela y que el feminismo propone otros modos de hacer política también Bueno, fundamentalmente el feminismo es un movimiento de reivindicación de las mujeres, eso es así, ahora los efectos que tiene el feminismo es para todos y todas y todes, porque el feminismo abre sentidos nos ayuda a pensar lo impensado, nos hace sospechar. Y allí, en todo caso, lo que tienen que hacer los varones es animarse a sospechar de sí mismos, eh, traicionar en todo caso, no ser fieles a los mandatos hegemónicos que el patriarcado genera para con ellos. Eh, creo que tienen que hacer un largo proceso de deconstrucción eh, del patriarcado que se les encarna y que les genera privilegios eh, para que dejen de sentir que en todo caso el feminismo está contra los varones. El feminismo está contra toda forma de privilegio y jerarquización y, y, a, y todas esas formas de privilegio y jerarquización eh, son puestas en cuestión, son eh, interpeladas desde la teoría feminista. Eh, como dije antes, lo que queremos es construir unas sociedades donde no haya unos aplastando a otras. O a otros. Entonces, desde ese punto de vista, eh, revisitar la construcción de las masculinidades también es una apuesta que está permitiendo hacer la teoría feminista. Bueno, tiene mucho sentido la lucha feminista porque muchas veces los derechos están siendo una declamación, muchas veces hay derechos conseguidos en leyes que son importantes, que el Estado, que los gobiernos, eh, que la clase política reconozca esos derechos, pero que no nos alcanza. Las leyes son siempre un piso de posibilidad, hacerlas vivir en la cotidianeidad de las existencias, en la cotidianeidad de nuestras vidas de las instituciones es un largo camino todavía. Entonces, nosotras queremos igualdad real en todo caso, igualdad de derechos, de oportunidades, pero que eso sea real. Vivimos en un mundo donde todavía se cobra menor salario por igual tarea. Vivimos en un mundo que usa el cuerpo de las mujeres como un tapiz en el cual se imprimen una serie de violencias propias del patriarcado. Creo que, que no es solo cuestión de estadísticas, pero que las estadísticas hablan fuertemente de todo lo que todavía tenemos que eh, conseguir y luchar eh, las mujeres y por eso el feminismo sigue siendo eh, un, un lugar de resistencia, un lugar para reinventarnos también, un lugar de creatividad, de imaginación, como dije antes, para, para buscar otros modos de resolución de nuestros conflictos cotidianos. Bueno, el machismo es eh, consustancial a la construcción de las sociedades. O sea, hay, hay toda una discusión acerca de si el patriarcado es anterior a la, este, digamos, a la formación capitalista del mundo. Allí hay teóricas que piensan de diferente manera esto y sí reconocen que hay sociedades eh, que han sido menos machistas pero que siempre esa desigualación existió siempre hubo una apropiación del cuerpo eh, de las mujeres entonces eh, lo que hay que eh, poder buscar en todo caso es cuáles son eh, los modos en que esas desigualaciones se van ayornando y, y se van reavivando en las distintas sociedades. Tampoco podríamos decir que hay un, una única forma o una forma unívoca de ejercer el machismo, el sexismo, el heteropatriarcado. ¿no? las expresiones varían en relación a los contextos, en relación también a las pertenencias de clase, en relación también a las formas de vivir los géneros eh, no es lo mismo una mujer profesional profesora no sé de una universidad pública que lo que le pasa a una mujer trabajadora empleada doméstica en relación a las discriminaciones a las posibilidades que tiene a las posibilidades de autonomía económica también no me parece que esos cruces son necesarios hacer porque eh, no hay homogeneidad tampoco bueno, no, el machismo no ha sido superado un poco por lo que dije antes eh, quizás el día que el machismo sea superado el feminismo no tendrá razón de existencia o sí, no lo sabemos no porque, porque lo que dije antes también como una, como una forma de pensar creativamente el mundo en el que andamos eh, creo que los mandatos, los estereotipos eh, de género o para los géneros eh, generan en todo caso eh, sufrimientos para varones y para mujeres y para travestis y para trans en todo caso, el tema es cómo los varones eh, afrontan esos sufrimientos y cuáles son las estrategias para eh, sortear esos obstáculos. Hay varones que se, digamos, que se amarran a los privilegios que el heteropatriarcado les da y que viven con ellos y los defienden como gato panza arriba, ¿no? Eh, mientras que hay varones que también que los ponen en, en discusión y que a veces esos mandatos eh, están un poco interpelados pero que a la vez se siguen reiterando, produciendo y reproduciendo. Esto también nos pasa a las mujeres porque de lo que se trata me parece a mí es... es cuán dispuestos estamos a desarmar esos mandatos que nos han sido dados, a ponerlos en cuestión, a problematizarlos para transformarlos. Sí creo que en una sociedad de desiguales, eh, los varones siguen construyendo privilegios y esos privilegios están a la vista todos los días y, y ahí creo que les toca a, a los varones como colectivo hacer un proceso de desarme. Bueno, la heteronormatividad es un régimen político que... Eh, que genera, en todo caso, la como, como todo régimen político, genera la normalización de un modo de sexualidad que es la heterosexualidad. ¿no? Es decir, el problema es justamente que la heterosexualidad pasa desapercibida como una norma social eh, por la fuerza que tiene como tal, es decir, no la cuestionamos, ¿no? se construye una idea de que hay una sexualidad que es la sexualidad no heteronormada eh, no heterosexual, que sería una sexualidad casi patológica, que sería una sexualidad irrefrenable y entonces la la heterosexualidad no es analizada como un régimen político que genera privilegios, pasa desapercibida como una forma de sexualidad y toda la cuestión pasa a ser los no heterosexuales. Esa es la fuerza que tiene la norma, ¿no? Me parece que que justamente eh, también lo que tenemos que hacer es desarmarla para pensar cómo las personas podemos a lo largo de nuestra vida eh, construir otros modos de vivir nuestra sexualidad y cómo hay personas que este, no van a ser nunca heterosexuales porque su deseo sexual va para otro lado lo que hay que pensar es si sí, en la sociedad que vivimos y en este país que tiene ley de matrimonio igualitario, que tiene ley de identidad de género, hemos acabado con la lesbofobia, la transfobia, la bifobia, yo creo que no, eh, justamente porque... Digamos, las, las normas sociales se nos encarnan en los cuerpos, las normas sociales provocan emociones políticas y culturales que nos hacen sentir de determinada manera y, y entonces eso también hay que animarse a despegarse esos sentimientos que a veces nos provoca ver eh, o que nos provoca cuando vemos a dos chicas dándose un beso en el bar eh, al que yo frecuento por ejemplo y que no me espero que eso suceda, quiero decir cómo a veces hay formas eh, o todas las formas no heterosexuales de vivir la sexualidad generan ruido. Bueno, ¿por qué me generan ruido? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Desde qué norma me ubico yo? Eh, ¿Desde qué norma centrista eh, me ubico yo para pensar que eso que está sucediendo ahí cuando dos chicas se besan es molesto? ¿no? ¿A qué molesta? ¿A qué moral? ¿Qué pánicos sexuales se ponen en acto cuando eso me molesta. Bueno, porque primero que la biología hay que leerla también en un contexto, no. la biología debe ser leída también socialmente, eh, tanto es así que nosotras no pensamos que los cuerpos carguen una forma biológica per se, sino que los cuerpos son leídos biológicamente y entonces hay que leerlos también cultural y socialmente. Eh, Nosotras en todo caso lo que reclamamos es los mismos derechos sociales, políticos, eh, de eso se trata. Y, y a veces cuando se habla de las diferencias físicas no se tiene en cuenta el proceso que hay allí de construcción para que esas diferencias físicas en todo caso se afiancen. ¿Qué quiero decir? El desarrollo de algunas habilidades, como dicen las chicas que juegan al fútbol. Empecé a jugar al fútbol a los 10, 12 años porque me gustaba, porque resistía los mandatos, porque eh, dejé de sentirme insultada cuando me decían machona, super eso. Ahora, los varones, a los que se supone tienen más habilidades para el fútbol hace de los dos años que patean una pelota entonces el desarrollo de las habilidades físicas también están eh, generificadas y sexualizadas no para las niñas hay una insistencia con la construcción de lo que después llamamos instinto materno hay hay toda una maquinaria diríamos eh, generificada que les hace desear la maternidad como un proyecto eh, para sus vidas y no, no pasa de la misma manera con la paternidad, por ejemplo. No lo sé. Creo que el feminismo claramente es una ideología, no tiene que ver con una esencialidad biológica, pero creo que tienen que hacer un proceso muy, muy profundo de desmantelamiento, de des desmantelamiento de privilegios, de despatriarcalización y, y quizás pueden adherir a las ideas feministas, pero, pero lo que nosotras planteamos es cómo vivimos en un cuerpo también las desigualaciones. ¿no? Entonces eh, yo tengo dudas, con eso no quiero decir que... Este, no haya varones que puedan, eh, insisto, construir una ideología que los acerque, que los haga reflexionar acerca de las desigualaciones que el sistema produce, que los haga revisarse, eh, pero hasta allí. Organizarse fundamentalmente, me parece que... Yo apelo a un feminismo que no es desde la individualidad, no me parece que lo colectivo es fundamental, estemos en el espacio que estemos y después eh, poner bajo sospecha absolutamente todo lo que pasa eh, como naturalizado. Cuando digo todo lo que pasa eh, como naturalizado es... ¿Cómo son las relaciones cotidianas? ¿Por qué me río este, del gay? ¿Por qué me río de la lesbiana? ¿Por qué eh, estoy constantemente opinando sobre el cuerpo de las otras y lo que se visten y lo que se ponen o no se ponen? por qué me parece que es mejor que en cargos de representación política haya varones y no cuestiono nunca eso y cuando hay muchas mujeres me parece un problema. Bueno, es decir, es revisarse, ¿no? revisar los modos en que hemos aprendido a, a estar en este mundo.